¿Qué tal, Corbe? Espero que estén súper, súper bien. Aquí tenemos otro video. Un video más. Ya es jueves, ya es jueves, Ustedes allá lo saben, ahí en casita lo saben. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien. ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué groseras! por la izquierda! No, me... ¡Sí, lo sentimos! ¡Ay! En... Nos están picando los moscos horriblemente. Sí, nos están recordando no los moscos. Hoy vamos a hablar de no. algo que los mexicanos sí. nos caracterizamos. Y obviamente, como mexicanos, ¿qué somos? Son las frases frases típicas mexicanas. Entonces comencemos. La primera es taparle el ojo al macho. Si no, si cuando dices taparle el ojo al macho es como pues, si ya la cagaste y quieres volverla, ¿cómo se llama? A... Este... Ah, pues, ah, pues, a... A solucionarla no, pues, ¿eh? no, pues, Yo la verdad es que no me había escuchado eso no, no, Yo no. sí, pero no sé cómo explicar Pero yo, ¿tú sabes cómo? ¿Te el ojo al macho? Pues es como... Ah, convencer de algún error que tuviste Hacerlo menos, hacerlo... No, no hacerlo menos, creo sí. que no, no aplica así Creo que es cuando... Quieres... Como convencerlo, simular, ¿no? Disimular algo que no, es, que no es verdad, o sea, no es real Pero Entonces sabes lo que, que, que, es, que es verdad, ¿no? Eh, bueno. ¿Sí? Bueno, Bueno. bien oh, okay. Bueno, ah, ok, siguiente frase entonces. Siguiente. Ponte la del puebla. Pues ah, fácil, ah, fácil, fácil. ¿no? Cuando dicen ponte la del puebla es que... Pues, pues te moches. Te moches. Te moches. <risa> <risa> te moches. <risa> <risa> Vamos a que pues, mitad y mitad ¿no? Mochate. Ok, siguiente es... Voy a sacarle la sopa, Ah, pues eso es muy fácil, cuando te sacan el chisme, <risa> cuando te quieres sacar el chisme de algo, eso se trata. También puede ser otra forma. ¡Ay, Fred! ¡Ah, verdad! Ay. No era de Lourdes, perdón, entonces. Ay, <risa> producción, por favor! <risa> Ya, Porque, ya nos cayó el chawiscle. Ya nos cayó el Pues sí, ya se arruinó todo. Exactamente. Ya se Como nosotros, por ejemplo, la lluvia, nos cayó <susurra> el chawiscle. Siguiente <risos> es Chislando y aplaudiendo. Es que le apures. Así papacito así de volada. ¿Qué? ¿Sí? ¿Yo qué? Ándale, dile a tu papá qué fue lo que, que, que hiciste. ¿que pues esa, esa, esa es más típica, más como de madres. Ajá, es madre, más de mamá, ajá, exactamente, cuando ya la cagaste, bien, no quieres decirle a nadie, y pues obviamente te que papá, Porque seguramente es el que te va a dar. Era la chinga, La chinga se refiere a que te va a empezar a golpear. <risa> ok, siguiente. Sepa la bola, cuando no sabes nada. Sí, sí Cuando sí. sepa la bola, no te conoces. Siguiente. Me agarraste en curva. Que no te lo esperaba. ¿no? Ajá, cuando te hagan una pregunta, o te hacen una pregunta y. ¿Si es que qué? Pedo? ¿Cómo? <risa> Chillero, lo pagaron por esta. Ahí la clausura. Ahí dice, por favor, lo clausuran. Ahí ponen el caballo, por favor. <risa> el caballo. El caballo, ok. Siguiente pregunta. La siguiente es eh, el taco de ojo. El taco de ojo. Saque... No, es Charles un taco de ojo. es lo mismo, un taco de ojo. No, no, no. Dar su taco. Eh, Dar ta ah, su sí, no, taco. El... Dar su Se refiere a que se dé ese visto bueno a la persona, ¿no? Si está tan. <risa> tan bien que digamos. No, a eso se refiere, ¿no? Y el último sí. que tenemos es uno típico, igual es mexicano. Que todo el mundo lo dice. mundo y, y es la de a, a huevo. huevo. <risa> a huevo. A ver, ¿qué dice a huevo? Pues cuando se refiere que. Esa es lo es correcto. Cuando, Ajá, sí, confirmas. Confirmas, ¿no? la correcta dices a huevo <risas> a huevo <risas> a huevo <risas> a huevo okay entonces hasta aquí la dejamos comer. si estamos moviéndonos mucho pero Ay, no, comer, es, no. Que es que hay la muchos verdad... moscos ya no los aguantamos así es, que ya nos vamos Staff no hizo muy bien su chamba no entonces no buscó bien su chamba entonces no hizo bien su chamba entonces... estamos sufriendo con los mosquitos pero bueno ok. Ay, entonces Oscar, no sí tenemos, bueno no. Este... Despídete por favor, despídenos a la gente por favor. Pues suscríbanse, compartan, el like, aquí por algún lado de la pantalla les dejamos nuestras redes sociales y la de Avelina. Avelina, ah, llámame amamos, llámame. <risa> Sale. Entonces, nos estamos viendo hasta el próximo. Jueves. <risa> bye, bye.